Atento a esta rendición de cuentas, porque es una rendición de cuentas, por, podemos decir, de, de ocho años, porque es la última del presidente Danilo Medina. Y va a ser el bando de va todos los éxitos y todo lo, el gran crecimiento y la estabilidad de nuestra República Dominicana en beneficio de todos los dominicanos pero precisamente por primera vez en la historia de este país a favor de la mayoría de los más... En tancas, materia de medio ambiente, ¿cómo? ¿cuáles pudieran ser los logros que presenta el presidente Medina? Vamos a dejar que el presidente ponga su... su rendición de cuentas para que hable de medio ambiente. República Ministro. Dominicana le doy ¿Cómo? un avance. No entiendo Está usted... dentro de los países que más ha crecido su masa boscosa y donde se están tomando las medidas más estricta para preservar los recursos naturales y ahora venimos con una lucha grande con el problema de los residuos sólidos para no contaminar los océanos. Ministro, ¿me ¿entiende con usted con que, una que más... esto se ha opacado por las protestas que han estado no, ocurriendo mira, en nuestro país? Si usted sale a la calle ahora mismo, hay mil veces más personas de esos jóvenes que fueron a protestar con razón, porque ellos lo que no están de acuerdo fue cómo se suspendieron las elecciones cuando debieron dejarse continuar las que eran, las que eran manual y solamente las que eran eh, electrónicas tenerla. Ellos fueron a protestar por eso y yo creo que razones tienen esos jóvenes que eran muy pocos debieron ir más jóvenes pero esos son los dominicanos porque darse cuenta que hicieron esa protesta y no había un solo conflicto, los negocios estaban llenos, las tiendas estaban llenas los supermercados los ciudadanos andaban circulando por la calle República Dominicana es un país que ha aprendido realmente y más con un presidente como Danilo Medina, que el que le hace daño a esta gestión es porque en el milo, ¿El caso de Panamá, ¿cómo va? ¿Cómo muy es bien, caso? ya tenemos tres reuniones, escuchamos la Academia de Ciencias antes de ayer y vamos a escuchar ahora los ministros y todo más muy bien. Quiero que sepan una cosa y díganse, un día ya lo quisiera presentar, se lo va a presentar a la prensa. Es el proyecto ecológico mejor hecho en la historia de República Dominicana, no es un hotel, y eso es bueno, que se sepan dicho un hotel de 300... Sin embargo, está en un parque nacional. Es, es, no, es un área protegida. De recreo, lo dice la ley, no lo decimos nosotros. Pero son villas 76 ecológicas de madera de un solo nivel y de cana y montada en pilotillo. Que la especie, la fauna que se están ahí, van a poder circular. No se va a decir si hay una flor de que se va a proteger también. En República Dominicana no hay un proyecto como este turístico, ecoturístico como este. Se ha dicho como no. irregularidad en la aprobación. No, señor, quiero yo a ustedes les ustedes me merece mucho respeto cuando termina la. Comisión, porque hay una comisión que le el presidente y es Gustavo que la dirige. Cuando termine, yo me quiero reunir con la prensa para presentar para que ustedes vean, para que sean ustedes. Y si quieren vamos allá, y damos una vuelta por allá. Pero gracias a ustedes. Bueno, estamos de vuelta con